Piense y hágase rico de Napoleón Gil. Fe, visualización y creencia en el logro del deseo. El segundo pilar hacia la riqueza. La fe es el químico principal de la mente. Cuando la fe se mezcla con la vibración del pensamiento, la mente subconsciente capta de manera instantánea la vibración, la traduce a su equivalente espiritual y la transmite a la inteligencia infinita. Como en el caso de la oración, las emociones de fe... Amor y sexo son las más poderosas de todas las principales emociones positivas. Cuando las tres se mezclan, tienen el efecto de colorear la vibración del pensamiento de tal manera que llega de manera instantánea a la mente subsecuente, donde se transforma en su equivalente espiritual, la única forma que induce una respuesta de la inteligencia infinita. El amor y la fe son psíquicos. El sexo es puramente biológico y se relaciona únicamente con lo físico. La mezcla o combinación de estas tres emociones tienen el efecto de abrir una línea directa de comunicación entre la mente pensante y finita del hombre y la inteligencia infinita. ¿Cómo desarrollar la fe? Una afirmación que permitiría comprender mejor la importancia que asume el principio de autosugestión en la transmutación del deseo en su equivalente físico o monetario. A saber, la fe es un estado mental que se puede inducir o crear por afirmación o instrucciones repetidas a la mente subconsciente a través del principio de autosugestión. Como ilustración considera el propósito por el cual, presumiblemente, estás leyendo este libro. El objetivo es, naturalmente, adquirir la habilidad de transmutar el impulso de pensamiento intangible del deseo en su contraparte física, el dinero. Siguiendo las instrucciones establecidas de los capítulos sobre la autosugestión y la mente subsecuente resumidas en el capítulo sobre autosugestión, puedes convencer a la mente subconsciente de que crees que recibirás aquello que pediste y actuará en consecuencia de esta creencia que tu mente subsecuente devuelve en forma de fe, seguida de planes definidos para obtener lo que deseas. El método por el cual uno desarrolla la fe donde aún no existe, es extremadamente difícil de describir. Casi tan difícil, de hecho, como lo sería describir el color rojo a un ciego que nunca ha visto el color. Y no hay nada con lo que compararle lo que describes. La fe es un estado mental que puedes desarrollar a voluntad después de haber dominado los 13 principios porque es un estado mental que se desarrolla voluntariamente mediante la aplicación y el uso de estos principios. La repetición de la afirmación de órdenes a tu mente subconsciente es el único método conocido de desarrollo voluntario de la emoción de la fe. Quizás el significado pueda aclararse con la siguiente explicación sobre la forma en que los hombres a veces se convierten en criminales, dicho en palabras de un famoso criminólogo. Cuando los hombres entran en contacto por primera vez con el delito, lo aborrecen. Si permanecen en contacto con el delito por un tiempo, se acostumbran a él y lo soportan. Si permanecen en contacto con el tiempo suficiente, finalmente lo abrazan y se ven influenciados por él. Esto es equivalente a decir que cualquier impulso de pensamiento que se transmite repetidamente a la mente subconsciente es finalmente aceptado y actuado por la mente subconsciente, que produce a través de este impulso en su equivalente físico mediante el procedimiento más práctico disponible. En relación con esto, considera nuevamente la afirmación, todos los pensamientos que han sido emocionalizados, sentimiento dado, y mezclados con fe, comienzan de manera inmediata a traducirse en su equivalente físico o su contraparte. Las emociones, o la porción de sentimiento de los pensamientos son los factores que dan vitalidad, vida y acción a los pensamientos. Las emociones de la fe, el amor y el sexo, cuando se mezclan con cualquier impulso de pensamiento, le otorgan una acción mayor que al que cualquiera de estas emociones pueda realizar por separado. No solo los impulsos de pensamiento que se han mezclado con la fe, sino los que se han mezclado con cualquiera de las emociones positivas o cualquiera de las emociones negativas, pueden alcanzar e influir en la mente subconsciente. A partir de esta afirmación comprenderás que la mente subconsciente se traducirá en su equivalente físico. Un impulso de pensamiento de naturaleza negativa o destructiva tan fácilmente como actuará sobre impulsos de pensamientos de naturaleza positiva o constructiva. Esto explica el extraño fenómeno que experimentan millones de personas, conocido como desgracia o mala suerte. Hay millones de personas que se creen que están condenadas a la escasez y al fracaso debido a alguna fuerza extraña sobre la que creen que no tienen control. Ellos son los creadores de sus propias desgracias a causa de esta creencia negativa, que la mente subconsciente capta y traduce a su equivalente físico. Este es un lugar apropiado para sugerir nuevamente que puedes beneficiarte al transmitir a tu mente subconsciente cualquier deseo que desees traducir a su equivalente físico o monetario, es un estado de expectativa o creencia de que la transmutación realmente tomará lugar. Tu creencia o fe es el elemento que determina la acción de tu mente subconsciente. No hay nada que te impida engañar a tu subconsciente al darle instrucciones a través de la autosugestión como engañar al subconsciente de mi hijo. Para hacer este engaño más realista, compórtate tal como lo harías si ya estuvieras en la posesión de la cosa material que estás exigiendo cuando recurres a tu mente subconsciente. La mente subconsciente transmutará en su equivalente físico por los medios más directos y prácticos disponibles. Cualquier orden que se le dé a un estado de creencia o fe de que la orden se llevará a cabo, seguramente se ha dicho lo suficiente para dar un punto de partida desde el cual uno puede, a través de la experimentación y la práctica, adquirir la habilidad de mezclar la fe con cualquier orden dada a la mente subconsciente. La perfección vendrá a través de la práctica no puede llegar simplemente leyendo instrucciones. Sí es cierto que uno puede convertirse en criminal por asociación con el crimen, y esto es un hecho conocido. Es igualmente cierto que uno puede desarrollar la fe sugiriendo de manera voluntaria a la mente subconsciente que uno tiene fe. La mente llega a finalmente a asumir la naturaleza de las influencias que la dominan. Comprende esta verdad y sabrás por qué es esencial para ti fomentar las emociones positivas, como fuerzas dominantes de tu mente, y desanimar y eliminar las emociones negativas. Una mente dominada por emociones positivas se convierte en una morada favorable para el estado mental conocido como fe. Una mente dominada de ese modo puede a voluntad dar instrucciones a la mente subconsciente que aceptará y actuará de inmediato. La fe es un estado de la mente que se puede inducir por autosugestión. A lo largo de los siglos, los religiosos han advertido a la humanidad que tiene luchas a tener fe en esto. Aquello y otros dogmas o credos pero no han logrado decirle a la gente cómo tener fe, no han dicho que la fe es un estado mental y que se puede inducir por la autosugestión. En un lenguaje que cualquier ser humano normal puede entender, describimos todo lo que se conoce sobre el principio mediante la cual se puede desarrollar la fe donde aún no existe. Ten fe en ti mismo, fe en el infinito. Antes de comenzar debes recordarte de nuevo que la fe es el elixir eterno que da vida, poder y acción al impulso del pensamiento. Vale la pena leer la oración anterior en una segunda vez, una tercera y una cuarta. Vale la pena leerla en voz alta. La fe es el punto de partida de toda acumulación de riquezas. La fe es la base de todos los milagros y de todos los misterios que no se puedan analizar por las reglas de la ciencia. La fe es el único antídoto que se conoce para el fracaso. La fe es el elemento, el químico, que cuando se mezcla con la oración, le da a uno una comunicación directa con la inteligencia infinita. La fe es el elemento que transforma la vibración ordinaria del pensamiento creada por la mente infinita del hombre en el equivalente espiritual. La fe es la única agencia a través de la cual el hombre puede aprovechar y utilizar la fuerza cósmica de la inteligencia infinita. Cada una de las declaraciones anteriores puede probarse. La prueba es simple y fácil de demostrar está envuelta en el principio de la autosugestión. Centrémonos nuestra atención, por tanto, sobre el sujeto de la autosugestión y averigua qué es y qué es capaz de lograr. Es un hecho bien conocido que uno llega finalmente a creer todo lo que se repite uno mismo, ya sea que la afirmación sea verdadera o falsa. Si un hombre repite una mentira una y otra vez, eventualmente aceptará la mentira como verdad. Además, creerá que es la verdad. Todo hombre es lo que es por los pensamientos dominantes que permite ocupar su mente, los pensamientos que un hombre coloca de manera deliberada en su propia mente y estimula con simpatía, y con los que se mezcla una o más de las emociones constituyen las fuerzas motivadoras que dirigen y controlan todos sus movimientos, actos y acciones. Viene ahora una declaración de verdad muy significativa. Los pensamientos que se mezclan con cualquiera de los sentimientos de las emociones constituyen una fuerza magnética que atrae desde las vibraciones del éter otros pensamientos similares o relacionados. Un pensamiento así magnetizado se puede comparar con una semilla que cuando se planta en un suelo fértil germina, crece y se multiplica una y otra vez hasta que los que originalmente eran una pequeña semilla se convierte en incontables millones de semillas del mismo tipo. El éter es una gran masa cósmica de fuerzas vibratorias eternas. Está formado por vibraciones destructivas y vibraciones constructivas. Lleva en todo momento vibraciones de miedo, pobreza, enfermedad, fracaso, miseria y vibraciones de prosperidad, salud, éxito y felicidad. Tan seguro como lleva el sonido de cientos de orquestaciones de música y cientos de voces humanas, todas las cuales mantienen sus propias individualidades y medios de identificación a través de la radio. Desde el gran depósito del éter, la mente humana está de manera constante atrayendo vibraciones que armonizan con la que domina la mente humana. Cualquier pensamiento, idea, plano, propósito que uno tiene en la mente, atrae. las vibraciones del éter, una multitud de sus parientes agrega a estos parientes a su propia fuerza y crece hasta convertirse en el maestro dominante y motivador del individuo en cuya mente se ha alojado. Ahora... Volvamos al punto de partida e informemos de cómo se puede plantar en la mente la semilla original de una idea plano propósito. La información se transmite fácilmente. Cualquier idea plano propósito se puede colocar en la mente mediante la repetición de pensamientos. Es por eso que se te pide que escribas una declaración de tu propósito principal u objetivo principal definido, que lo memorices y lo repitas con las palabras audible día tras día hasta que estas vibraciones de sonido hayan llegado a tu mente subconsciente. Somos los que somos debido a sus vibraciones del pensamiento que recogemos y registramos a través de los estímulos de nuestro entorno cotidiano. Decide a deshacerte de esas influencias de cualquier entorno desafortunado y construye tu propia vida a la medida. Haz un inventario de los activos mentales y pasivos. Descubrirás que tu mayor debilidad es la falta de confianza en ti mismo. Esta desventaja puede superarse y la timidez se traduce en coraje con la ayuda del principio de autosugestión. La aplicación de este principio puede realizarse mediante una simple disposición de impulsos de pensamiento positivo expresado por escrito, memorizado y repetido, hasta que se convierte en parte del equipo de trabajo de la capacidad subconsciente de tu mente. Fórmula de la autoconfianza Primero Sé que tengo la capacidad de lograr el objetivo de mi propósito definido en la vida, por lo tanto, demando a mí mismo una acción persistente y continua hacia su logro, y aquí ahora prometo realizar tal acción. Segundo me doy cuenta de que los pensamientos dominantes de mi mente eventualmente se producirán en la acción física externa y gradualmente se transformarán en la realidad física, por lo tanto concentraré mis pensamientos durante 30 minutos diarios en la tarea de pensar en la persona que pretendo convertirme, creando así mi mente una imagen mental clara de esa persona. Tercero, sea a través del principio de autosugestión que cualquier deseo que sostenga de manera perseverante en mi mente eventualmente buscará expresión a través de algún medio práctico para alcanzar el objetivo detrás de él. Por lo tanto, dedicaré 10 minutos diarios a exigirme a mí mismo el desarrollo de la autoconfianza. Cuarto. He escrito claramente una descripción de mi objetivo principal definido en la vida y nunca dejaré de intentarlo hasta que haya desarrollado suficiente confianza para lograrlo. Quinto. Me doy cuenta de que ninguna riqueza o posición puede durar mucho tiempo, a menos que se construya sobre la verdad y la justicia. Por lo tanto, no participaré en ninguna transacción que no beneficie a todos los que afecte. Lo conseguiré atrayendo hacia mí las fuerzas que deseo utilizar y la cooperación de otras personas. Induciré a otros a que me sirvan, debiendo a mi voluntad de servir a los demás. Eliminaré el odio, la envidia, los celos, el egoísmo y el cinismo al desarrollar el amor por toda la humanidad porque sé que una actitud negativa hacia los demás nunca me traerá éxito. Haré que otros crean en mí, porque yo creeré en ellos y en mí mismo. Firmaré esta fórmula con mi nombre, me la memorizaré y la repetiré en voz alta una vez al día, con plena fe de que gradualmente influirá en mis pensamientos y acciones, para convertirme en una persona autosuficiente y exitosa. Detrás de esta fórmula hay una ley de la naturaleza que ningún hombre ha podido explicar todavía ha desconcertado a los científicos de todas las edades. Los psicólogos han llamado a esta ley autosugestión y la dejaron con ese nombre. El nombre con el que se llame esta ley tiene poca importancia. El hecho importante al respecto es que funciona para la gloria y el éxito de la humanidad si se usa de manera constructiva. Por otro lado, si se usa de manera destructiva, destruirá con la misma facilidad. En esta afirmación se puede encontrar una verdad muy significativa a saber que aquellos que caen derrotados y terminan su vida en la escasez, la miseria y la angustia lo hacen debido a la aplicación negativa del principio de autosugestión. La causa se puede encontrar en el hecho de que todos los impulsos del pensamiento tienen una tendencia a disfrazarse con su equivalente físico, la mente subconsciente. El laboratorio químico en el que se combinan todos los impulsos de pensamiento y se preparan para su traducción en la realidad física no distingue entre impulsos de pensamiento constructivo y destructivo. Funciona con el material con el que lo alimentamos, a través de nuestros impulsos de pensamiento. La mente subconsciente traducirá en realidad un pensamiento impulsado por el miedo con la misma facilidad con la que la traducirá en realidad un pensamiento impulsado por el valor o la fe. Las páginas de la historia médica están ricas de ilustraciones de casos de suicidio sugerente. Un hombre se puede suicidar por su gestión negativa, tan eficazmente como por cualquier otro método. En una ciudad de Medio Oeste, un hombre llamado Joseph Grant, un funcionario bancario, pidió prestada una gran suma de dinero del banco. Sin el consentimiento de los directores, perdió el dinero jugando. Una tarde, llegó el auditor y empezó a comprobar las cuentas. Gran dejó el banco. Tomó una habitación en el hotel local y cuando lo encontraron tres días después, estaba acostado en la cama, llorando y gimiendo, repitiendo una y otra vez estas palabras, «Dios mío, esto me matará. No puedo soportar la desgracia». En poco tiempo estaba muerto. Los médicos pronunciaron el caso como suicidio mental. Así como la electricidad hará girar las ruedas de la industria y brindará un servicio útil si se usa de manera constructiva. O extinguirá la vida si se usa incorrectamente Así la ley de la autosugestión te conducirá a la paz y a la prosperidad O al valle de la miseria, al fracaso y la muerte Según tu grado de comprensión y aplicación de la misma Si llenas tu mente de miedo, dudas e incredulidad En tu habilidad para conectarte y usa las fuerzas de la inteligencia infinita La ley de la autosugestión tomará ese espíritu de incredulidad Y lo usará como un patrón por el cual tu mente inconsciente lo traducirá en su equivalente físico esta declaración es tan verdadera como la declaración de que dos y dos son cuatro. Como el viento que lleva un barco hacia el este y otro hacia el oeste, la ley de la autosugestión te levantará o empujará hacia abajo según la forma en que pongas tus velas de pensamiento. La ley de la autosugestión, a través de la cual cualquier persona puede elevarse a altitudes de logro que asombran a la imaginación, se describe de manera correcta en el siguiente verso. Si crees que te han golpeado, lo hicieron. Si crees que no te atreves, no lo harás. Si te gusta ganar, pero crees que no puedes, es casi seguro que no lo lograrás. Si crees que perderás, estás perdido, porque fuera del mundo lo encontramos. El éxito comienza con la voluntad de un compañero. Todo está en el estado de ánimo. Si crees que te superan, lo harán. Tienes que pensar alto para ascender. Tienes que estar seguro de ti mismo antes de que puedas ganar un premio. Las batallas de la vida no siempre llegan al hombre más fuerte o más rápido, pero tarde o temprano al hombre que gana es el hombre que piensa que puede. Observa las palabras que han sido enfatizadas y captarás el profundo significado que el poeta tenía en mente, en algún lugar de tu composición, tal vez en las células de tu cerebro, ya sea el sueño, la semilla del logro que, si se despierta y se pone en acción, te llevará a alturas que tal vez nunca hayas esperado alcanzar. Así como un maestro músico puede hacer que las cuerdas más hermosas de la música broten de las cuerdas de un violín, así tú puedes despertar el genio que ya se ha dormido en tu cerebro y hacer que te conduzca hacia arriba, hacia cualquier objetivo que desees lograr. Abraham Lincoln fue un fracaso en todo lo que intentó hasta que pasó de los 40 años. Era un don nadie, de ninguna parte, hasta que una gran experiencia llegó a su vida. Despertó el genio dormido dentro de su corazón y cerebro y le dio al mundo uno de sus hombres realmente grandes. Esa experiencia se mezcló con las emociones de dolor y amor, le llegó a través de Annie Rutledge, la única mujer a la que amó de verdad. Es un hecho conocido que la emoción del amor está estrechamente relacionada con el estado mental conocido como fe, y esto se debe a que el amor se acerca mucho a traducir los impulsos del pensamiento de uno mismo en su equivalente espiritual. Durante su trabajo de investigación, el autor descubrió, a partir del análisis del trabajo de toda la vida y los logros de cientos de hombres de logros sobresalientes, que existía la influencia del amor de una mujer detrás de casi cada uno de ellos. La emoción del amor en el corazón y el cerebro humano crea un campo favorable de atracción magnética, que provoca un influjo de las vibraciones más altas y finas que flotan en el éter. Si deseas evidencia del poder de la fe, estudia los logros de hombres y mujeres que la han empleado. A la cabeza de la está el nazareno. El cristianismo es la fuerza más grande que influye en la mente de los hombres. La base del cristianismo es la fe. No importa cuántas personas hayan pervertido o malinterpretado el significado de esta gran fuerza, y no importa cuántos dogmas y credos se hayan creado en su nombre que no reflejan sus principios. La suma y la sustancia de las enseñanzas y los logros de Cristo que se pueden haber interpretado como milagros era ni más ni menos que la fe. Si sí existen fenómenos como los milagros, se producen solo a través del estado de ánimo conocido como fe. Algunos maestros de religión y muchos que se llaman a sí mismos cristianos no comprenden ni practican la fe. Consideremos el poder de la fe, como lo está demostrando ahora un hombre que es bien conocido por toda la civilización, Mahatma Gandhi, de la India. En este hombre, el mundo tiene uno de los ejemplos más asombrosos que conoce la civilización, de las posibilidades de la fe, Gandhi ejerce más poder potencial que cualquier hombre que viva en este momento. Y esto, a pesar de que no tiene ninguna de las herramientas ortodoxas del poder, como dinero, barcos de batalla, soldados y materiales de guerra, Gandhi no tiene dinero, no tiene hogar, no tiene trajes de vestir, pero tiene poder. ¿Cómo obtiene ese poder? Él lo creó de su comprensión del principio de la fe y a través de su capacidad de trasplantar esa fe en la mente de 200 millones de personas. Gandhi ha logrado a través de la influencia de la fe lo que el poder militar más fuerte de la Tierra no pudo y nunca logrará a través de soldados y equipo militar. Él ha logrado la asombrosa hazaña de influir en 200 millones de mentes para unirse y moverse al unísono como una sola mente. ¿Qué otra fuerza en la Tierra excepto la fe podría hacer tanto? ¿Llegará el día en que tanto los empleados como los empleadores descubrirán la posibilidad de la fe? Ese día está llegando. El mundo entero ha tenido una amplia oportunidad durante la reciente depresión empresarial de presenciar lo que la falta de fe afectará a los negocios. Seguramente la civilización ha producido un número suficiente de seres humanos inteligentes para hacer uso de esta gran lección que la depresión le ha enseñado al mundo. Durante esta depresión, el mundo tuvo abundantes pruebas de que el miedo generalizado paralizará las ruedas de la industria y los negocios. De esta experiencia surgirán líderes en los negocios y la industria que se beneficiará del ejemplo de Gandhi ha establecido para el mundo y aplicarán a los negocios las mismas tácticas que él ha usado para construir el mayor número de seguidores, conocidos en la historia del mundo. Estos líderes vendrán en la base de los nombres desconocidos, que ahora trabajan en las plantas de acero, las minas de carbón, las fábricas de automóviles y en los pequeños pueblos y ciudades de Estados Unidos. El negocio necesita una reforma, no te equivoques al respecto. Los métodos del pasado, que se basan en combinaciones económicas de fuerza y miedo, serán suplantados por los mejores principios de fe y cooperación, los hombres que trabajan recibirán más que un salario diario. Recibirán dividendos del negocio, al igual que quienes aportan el capital para el negocio. Pero primero deben dar más a sus empleados y detener estas disputas y negociaciones por la fuerza a expensas del público. Deben ganarse el derecho a obtener dividendos. Además, y esto es lo más importante de todo, Serán guiados por líderes que entenderán y aplicarán los principios empleados por Mahatma Gandhi. Solo así los líderes pueden obtener de sus seguidores el espíritu de cooperación completa, que constituye el poder de su forma más elevada y duradera. Esta estupenda era de máquinas en la que vivimos y de la que recién salimos ha quitado el alma a los hombres. Sus líderes han conducido a los hombres como si fueran piezas de máquina fría. Se volvieron obligados a hacerlos por completo empleados que han negociado a expensas de todos los interesados, de obtener y no dar. La consigna del futuro será felicidad humana y contentamiento, y cuando se haya alcanzado este estado mental, la producción se hará cargo de sí misma, más eficazmente que cualquier cosa que se haya logrado donde los hombres no la hicieron. Y no pudieron mezclar la fe e interés individual con su labor. Debido a la necesidad de fe y cooperación en los funcionamientos de los negocios y la industria, será interesante y provechoso analizar un evento que proporciona una excelente comprensión del método por el cual los empresarios industriales y hombres de negocios acumulan grandes fortunas dando antes para obtener. El evento que se eligió para esta ilustración se remonta a 1900, cuando se estaba formando United States Steel Corporation. Mientras lees esta historia, ten en cuenta que estos hechos fundamentales y comprenderás las ideas se convierten en enormes fortunas. Primero, la enorme United States Steel Corporation nació en la mente de Charles M. Schwab en la forma de una idea que creó a través de su imaginación. En segundo lugar, mezcló la fe con su idea. En tercer lugar, formuló un plan para la transformación de su idea en la realidad física y financiera. Cuarto, puso su plan en acción con su famoso discurso en el club universitario. En quinto lugar, aplicó y siguió su plan con persistencia y lo respaldó con una decisión firme hasta que se lo llevó a cabo por completo. En sexto lugar, preparó el camino para el éxito con un deseo ardiente de éxito. Si eres de los que a menudo se preguntan cómo se acumulan las grandes fortunas, esta historia de la creación de la United States Steel Corporation resultará esclarecedora. Si tienes alguna duda de lo que tienen los hombres pueden pensar y hacerse ricos, esta historia debería disipar esa duda, porque puedes ver claramente en la historia de United States Steel la aplicación de una parte importante de los 13 principios descritos en este libro, esta asombrosa descripción del poder de una idea fue contada de manera dramática por John Lowell en el New York Times World Telegram, cuyo fragmento se reimprime aquí. Un bonito discurso después de la cena para obtener mil millones de dólares. Cuando en la noche del 12 de diciembre de 1900, unos 80 miembros de la nobleza financiera de la nación se reunieron en el salón de banquetes del club universitario, en la quinta avenida para honrar a un joven de la parte oeste, Menos de media hora, docenas de los invitados se dieron cuenta de que iban a presenciar el episodio más significativo de la historia industrial estadounidense. J. Edward Simmons y Charles Stuart Smith, con el corazón lleno de gratitud por la generosa hospitalidad que les brindó Charles Sam durante una reciente visita a Pittsburgh, organizaron la cena para presentar al hombre de acero de 38 años a la sociedad bancaria oriental. Pero no esperaban que él hiciera una estampida con la convención. Le advirtieron, de hecho, que el club de gente estirada de Nueva York no respondería a la oratoria y que si no quería aburrir a los Tillman, a los Harrisman y a los Vanderbilt sería mejor que se limitara a 15 o 20 minutos de un discurso cortés y dejarlo así. Incluso John Pierman Morgan, sentado a la derecha de Swamp, como se convirtió en su dignidad imperial, tenía la intención de adornar la mesa del banquete con su presencia solo de manera breve. Y en lo que respecta a la prensa y público, todo el asunto fue de tan poca importancia que ninguna mención del mismo se publicó al día siguiente. Así que los dos anfitriones y distinguidos invitados comieron durante siete u ocho platos habituales. Hubo poca conversación y lo que hubo fue moderado. Algunos de los banqueros y corredores habían conocido a Schwab, cuya carrera había florecido a lo largo de las orillas de Monongahela, y ninguno le conocía bien. Pero antes de que terminara la velada, ellos, y con ellos me refiero a Money Master Morgan, iba a dejarse llevar y un bebé de mil millones de dólares, la United State, Steel Corporation, se iba a concebir. Quizás sea lamentable por el bien de la historia que nunca se haya registrado el discurso de Charlie Schwebe en la cena. repitió algunas partes de ello en una fecha posterior durante una reunión similar de banqueros de Chicago. Y aún más tarde, cuando el gobierno presentó una demanda para disolver del Steel truth dio su propia versión desde el estrado de los testigos de los comentarios que llevaron a Morgan a un frenesí de actividad financiera. Es probable, sin embargo, que fuera un discurso hogareño, algo gramáticamente incorrecto, porque las sutilezas del lenguaje nunca molestaron a Schwab. lleno de epigramas y lleno de ingenio, pero aparte de eso tuvo una gran fuerza galvánica y un efecto sobre los 5 millones del capital estimado que representaron los comensales. Cuando terminó y la reunión seguía bajo su hechizo, aunque Schwab había hablado durante 90 minutos, Morgan condujo a la oradora a una ventana empotrada donde con las piernas colgando de lo alto e incómodo asiento conversaron durante una hora más. La magia de la personalidad de Schwab se había encendido con toda su fuerza, pero lo que era más importante y duradero era el programa claro y completo que estableció para el engrandecimiento de Steo. Muchos otros hombres habían tratado de interesar a Morgan en armar un fideicomiso de acero siguiendo el patrón de las combinaciones de galleta, alambre y aro, azúcar, goma, whisky, aceite o goma de mascar. John W. Gates, el jugador, lo había instado, pero Morgan desconfiaba de él. Los chicos Moore, y Jim, corredores de bolsa de Chicago que habían unido juntos un fideicomiso y una excelente sociedad, lo habían impulsado y fracasó. Albert H. Harry, el santurrón abogado rural, quería promoverlo, pero no era lo suficiente grande para ser impresionante, hasta que la elocuencia de Schwamm llevó a J.P. Morgan a las alturas desde las que podía visualizar los sólidos resultados de la empresa financiera más atrevida jamás concebida. El proyecto fue considerado como un delirante sueño de chiflado de dinero fácil. El magnetismo financiero que comenzó hace una generación a atraer a miles de compañías pequeñas y a veces administradas de manera ineficaz y combinaciones grandes y aplastantes de la competencia, se había vuelto operativo en el mundo del acero a través de la disposición de ese jovial pirata empresarial, John W. Gates. Gates ya había formado la American Steel and Wire Company a partir de una cadena de pequeñas empresas y junto con Morgan habían creado la Federal Steel Company. Las compañías National Tube y American Bridge eran dos preocupaciones más de Morgan y los hermanos Moore habían abandonado el negocio de las cerillas y las galletas para formar parte del grupo estadounidense Timplate, Steel Hub, Sheet Steel y National Steel Company. Pero del lado del gigantesco fideicomiso vertical de Andrew Carnegie, un fideicomiso propio y operado por 53 socios, esas otras combinaciones eran insignificantes. Podrían combinarse el contenido de su corazón, pero la mayoría de ellos no pudieron hacer mella en la organización Carnegie y Morgan lo sabía. El excéntrico viejo escocés también lo sabía. Desde las magníficas alturas del castillo esquivo había contemplado, primero con diversión y luego con resentimiento. Los intentos de las empresas más pequeñas de Morgan de entrar en su negocio. Cuando los intentos se volvieron demasiado audaces, el temperamento de Carnegie se tradujo en ira y represalias. Decidió duplicar todos los molinos propiedad de sus rivales hasta ese momento. No le habían interesado los alambres, tuberías, aros ni lámina. En cambio, se conectó con el vendedor de acero en bruto a esas empresas y dejar que lo trabajaran en forma que quisiera. Ahora, con Schwabs como jefe y teniente capaz, planeaba llevar a sus enemigos hacia el límite. Así fue que el discurso de Charles M. Schwab, Morgan vio la respuesta a su problema de combinación, un fideicomiso sin Carnegie, el gigante de todos ellos. No sería ningún fideicomiso en absoluto, un pudín de ciruelas, como dijo el escritor sin las ciruelas. El discurso de Schwab en la noche del 12 de diciembre de 1900 sin duda llevó a la inferencia, aunque no a la promesa, de que la vasta empresa Carnegie podría llevarse bajo el radar de Morgan. Hablo del futuro mundial de acero, de la reorganización para la eficiencia, de la especialización, del desguace de molinos fallidos y de la concentración del esfuerzo en las propiedades fluorescentes, de las economías en el tráfico de minerales, de las economías de los departamentos administrativos y de gastos generales de captura de mercados extranjeros. Más que eso, les dijo a los bucaneros entre ellos dónde estaban los errores de su vital piratería, sus propósitos, infirió. Habían sido creados monopolios, subir los precios y pagarse grandes dividendos por privilegio. Schwab condenó el sistema de la manera más sincera. La falta de visión de la política, les dijo a sus oyentes, residía en el hecho de que se restringía el mercado en una era en la que todo clamaba por expansión. Al abaratar el costo del acero, argumentó, se crearía un mercado en constante expansión, más usos para el acero serían ideados y una buena parte del comercio industrial mundial podría capturarse en realidad, aunque no lo sabía, Schwab fue un apóstol de la producción en masa moderna. Así que la cena en el club universitario llegó a su fin. Morgan se fue a su casa para pensar en las optimistas predicciones de Schwab. Schwab regresó a Pittsburgh para dirigirse en el negocio del acero para Way Under Carnegie, mientras que Gary y el resto volvieron a sus cotizaciones bursátiles para jugar con anticipación el próximo movimiento. No se hizo esperar. Morgan tardó casi una semana en digerir el festín de la razón que Schwab le había presentado. Cuando se aseguró a sí mismo de que no se produciría ninguna indigestión financiera, llamó a Schwab y encontró que el joven era bastante tímido. Al señor Carnegie, indicó Schwab, podría no gustarle si descubría que el presidente de confianza de su compañía había estado coqueteando con el empresario de Wall Street, el lugar que Carnegie estaba resuelto a no pisar nunca. Luego John W. Gates, el intermediario, sugirió que si Schwab por casualidad estaba en el Hotel Bellevue en Filadelfia, J.P. Morgan también podría estar allí por casualidad. Sin embargo, cuando llegó Schwab, Morgan estaba gravemente enfermo en su casa de Nueva York por lo que tras la urgente invitación del anciano, Schwab fue a Nueva York y se presentó en la puerta de la biblioteca del financiero. Ahora, algunos historiadores económicos profesan la creencia de que desde el principio hasta el final del drama, el escenario fue preparado por Andrew Carnegie, que la escena Shaw, Schwab, el famoso discurso, la conferencia del domingo por la noche entre Schwab y el rey del dinero, fueron eventos organizados por el astuto escocés, la verdad es todo lo contrario. Cuando llamaron a Schwab para consumar el trato, ni siquiera sabía si el pequeño jefe, como se llamaba Andrew, siquiera escucharía una orden de venta, en particular de un grupo de hombres a quienes Andrew consideraba como dotados de algo menos que santidad. Pero Schwab se llevó la conferencia con él en su propia letra. Seis hojas de cifras revestidas de cobre que representaban en su mente el valor físico y la capacidad de ganar potencial de cada compañía de acero que él consideraba una estrella esencial en el nuevo firmamento del metal. Cuatro hombres reflexionaron sobre estas cifras durante toda la noche. El jefe, por supuesto, era Morgan, firme en su creencia en el derecho divino del dinero. Con él estaba su socio aristocrático, Robert Bacon, era erudito y un caballero. El tercero era John W. Gates, a quien Morgan despreció por apostar y utilizó como herramienta. El cuarto era Schwab, que sabía más sobre los procesos de fabricación y venta de acero que cualquier grupo de hombres que vivía entonces. A lo largo de esa conferencia, las cifras del habitante de Pittsburgh nunca fueron cuestionadas. Si decía que una empresa valía tanto, valía tanto y nada más. También insistió en incluir en la combinación solo las preocupaciones que nominó. Había concebido una sociedad en la que no habría duplicación, ni siquiera para satisfacer la codicia de amigos que querían descargar sus empresas sobre los anchos hombros de Morgan. Por lo tanto, omitió. Por diseño, una serie de preocupaciones más importantes sobre las que Morsas y los carpinteros de Wall Street habían mirado con hambre. Cuando llegó el amanecer, Morgan se levantó y enderezó la espalda, solo quedaba una pregunta. ¿Crees que puedes persuadir a Andrew Carnegie para que venda? Preguntó. Puedo intentarlo, dijo Schwab. Si podéis hacer que venda, me ocuparé del asunto, dijo Morgan. Hasta ahora todo bien, pero carne y vendería. ¿Cuánto exigiría? Schwab pensó en 320 millones. ¿En qué recibiría el pago? ¿Acciones comunes o preferenciales, bonos, efectivo? Nadie podría recaudar un tercio de mil millones de dólares en efectivo. Hubo un juego de golf en enero en el páramo de St. Andrews en and Winchester. Con Andrew abrigado en suéteres para protegerse del frío y Charlie hablando con soltura, como de costumbre, para mantener el ánimo. Pero no se mencionó ninguna palabra en los negocios hasta que la pareja se sentó a la acogedora calidez de la cabaña de Carnegie, que estaba cerca. Luego, con la misma persuasión que notizó a 80 millonarios en el club universitario, Schwab derramó las brillantes promesas de jubilación cómodamente, de incontables millones para satisfacer los caprichos sociales del anciano. Carnegie se rindió, escribió una cifra en un trozo de papel, se lo entregó a Schwab y dijo, está bien, eso es por lo que venderemos. La cifra fue aproximadamente 400 millones y se alcanzó tomando los 320 millones que Shaw mencionó como cifra básica y agregando 8 millones para representar el valor de capital aumentado durante los dos años anteriores. Más tarde, en la cubierta de un transatlántico, el escocés le dijo a Morgan, con pesar, ojalá le hubiera pedido 100 millones más. Si lo hubieras pensado, lo hubieras conseguido, le dijo Morgan alegremente. Hubo un alboroto, por supuesto, un corresponsal británico telegrafió diciendo que el mundo siderúrgico extranjero estaba consternado por la gigantesca combinación. El presidente Hadley de Yale declaró que, a menos que se regularan los fideicomisos, el país podría esperar un emprendedor en Washington dentro de los próximos 25 años. Pero ese hábil manipulador de acciones, Keane, se dedicó a su trabajo de empujar las nuevas acciones en el público tan vigorosamente que todo el éxito de la marea, estimulado por algunos en casi 600 millones de dólares, se absorbió en un abrir y cerrar de ojos. Así que Carnegie tenía sus millones y el sindicato Morgan tenía 62 millones para todos sus problemas. Y todos los muchachos, desde Gates hasta Gary, tenían sus millones. Schwab, de 38 años, tuvo su recompensa, fue nombrado presidente de la nueva corporación y mantuvo el control hasta 1913. La dramática historia de Big Business que acabas de terminar se incluyó en este libro porque es una ilustración perfecta del método por el cual el deseo se puede transmutar en su equivalente físico. Imagino que algunos lectores cuestionarán la afirmación de que un mero deseo intangible puede convertirse en su equivalente físico. Sin duda, algunos dirán, no puedes convertir nada en alguna cosa. La respuesta está en la historia de United States Stills. Esa organización gigante se creó en la mente de un hombre, el plan mediante el cual se dotó a la organización de las acerías que le daban estabilidad financiera se creó en la mente del mismo hombre, su fe, su deseo, su imaginación, su persistencia. Fueron los ingredientes reales que entraron en el United States Steels Las acerías y los equipos mecánicos que la corporación adquirió después de legalizarse fueron incidentales, pero un análisis cuidadoso revelará el hecho de que el valor de tasación de las propiedades adquiridas por la corporación aumentó en valor por unos estimados 600 millones de dólares por la mera transacción que los consolidó bajo una sola administración. En otras palabras, la idea de Charles M. Schwab, más la fe con la que la transmitió a las mentes de J.P. Morgan y a los demás, se comercializó en una ganancia de aproximadamente 600 millones de dólares. No es una suma insignificante por solo una idea. Lo que sucedió con algunos de los hombres que tomaron su parte de los millones de dólares de ganancias obtenidas por la transacción es un asunto que ahora no nos preocupa. La característica importante del asombroso logro es que sirve como evidencia incuestionable de la solidez de la filosofía descrita en este libro, porque esta filosofía fue la armónica trama de toda la transacción. Además, la practicibilidad de la filosofía se estableció por el hecho de que la United States Steel Corporation prosperó y se convirtió en una de las corporaciones más ricas y poderosas de los Estados Unidos. Al emplear a miles de personas desarrollar nuevos usos para el acero y abrir nuevos mercados, proporcionando así que se obtuvieran los 600 millones en ganancias que produjo la idea de Schwab. Las riquezas comienzan en forma de pensamiento. La cantidad está limitada solo por la persona en cuya mente se pone en movimiento el pensamiento. La fe elimina las limitaciones. Recuerda esto cuando estés listo para negociar con la vida, con lo que sea que pidas como precio por haberla pasado de esta manera. Recuerda también que el hombre que creó la United States Steel Corporation era prácticamente desconocido en ese momento. Él era simplemente la mano derecha de Andrew Carnegie hasta que dio a luz a su famosa idea y después de eso rápidamente ascendió a una posición de poder, fama y riquezas.